nueva emisión en directo cuando es 17 de octubre del 2022. Eh, son en España peninsular las 10 y 10 minutos de la noche. Un saludo especial para toda la gente que ya estáis suscritos al canal, que sois habituales. Y hoy vamos a hablar, como es habitual, de psicología en este canal y más concretamente de hipocondría, de depresión, de ansiedad. Y para eso tenemos con nosotros un testimonio de una persona que quiere compartir... Pues su experiencia vinculada con estos temas que acabo de comentar. Eh, pero antes de darle paso, quiero recordaros que ha salido ya este libro que se llama Las 10 claves del bienestar. Lo tenéis ya en la página web clavesdelbienestar.com, tanto en formato papel como es este de, de aquí como en formato digital. En clavesdelbienestar.com tenéis más información. Es un libro que llevo, llevaba tres años escribiendo y que salió el mes pasado y estoy muy, muy contento de haberlo sacado por fin al mercado. Pues eh, vamos a arrancar ya entonces esta entrevista y para eso tenemos con nosotros ya en la sala a Vanessa Ruiz. Eh, Vanessa, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, doctor Fernando. ¿En qué parte del mundo estás, Vanessa? En Lima, Perú. Estupendo, muy bien, Vanessa, te pusiste en contacto conmigo para decirme que querías compartir tu testimonio. Eh, sí. eh, sufres hipocondría, ansiedad, depresión. Sí. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empezó en tu vida esta sintomatología? ¿Cuándo se iniciaron estos síntomas que tengan que ver con, bueno. con, estos, con estos problemas psicológicos? Bueno, este, en sí, desde raíz, fue pues, desde mi niñez, tuve un trauma con mi padre. Porque mucho nos golpeaba a mí y a mi madre. Y no lo trataron, ¿no? Como es debido, porque pensaron que era algo normal de que yo sea nerviosa, decían por las circunstancias que vivía, ¿no? Con ellos, ¿no? Cuando peleaban. Entonces no le tomaron importancia mi nerviosismo. Ya hasta cuando cumplí algo de 15 años por ahí, tuve una primera relación y este, me di cuenta que cuando salíamos a lugares públicos, por decirlo así, sentía como que se, me ahogaba. Se cerraba mi pecho, me presionaba el pecho, me ponía nerviosa, demasiado nerviosa. Todo, pensaba que todo alrededor estaba girando en torno a mí. Y yo decía, que me está pasando? Porque nunca me había pasado hasta cuando comencé a salir con mi primer enamorado. ¿no? Eso, bueno, me pasó a los 15 años. Terminé con él y en mi segunda relación, con la cual tengo ahora no ya... Casi 15 años junto con mi esposo, ya que es mi esposo, este, todo normal, todo tranquilo. Pasó esa incertidumbre hasta que cumplí 24 años y estábamos comiendo en un lugar público, mi familia, mi esposo, ¿no? todos, y me pasó lo mismo, pero esta vez fue de una manera tan fuerte que me pedí dinero a un familiar mío y le dije me voy en taxi porque siento que me estoy ahogando este no sé qué me está pasando y entonces este hice eso tomé el taxi al taxi lo apuré tan rápido que hasta, quiso llevarme de emergencias porque me veía que tenía así como si fuera un cuadro de asma y este y el, el conductor fue muy amable me trajo hasta dentro de mi casa porque eh, por donde yo vivo es un poco no movidito y este me dijo tranquila estate bien respira todo y todo ok hasta ahí eso fue fueron dos todos estos episodios que he vivido, ¿no? Cuando no sabía de este tema sobre la ansiedad y la depresión, ¿no? Después ya vino. ¿A qué atribuyes el primer episodio que tuviste en tu vida de un nivel de pico de ansiedad muy elevado? ¿Qué pasó los días de antes de... o en ese día? Yo ahora que ya sé del tema y como sigo su canal, y me alegra bastante porque me siento bien identificado con todos los, ¿no? los que usted entrevista se llama cuadro de pánico, entonces ese cuadro de pánico aún no tengo, pero ya ha bajado bastante porque estoy medicada, estoy medicada con un ansiolítico y un antidepresivo, entonces este, lo, lo puedo manejar, pero no le voy a mentir, es una lucha diaria, usted ya me entenderá, no como psicólogo, psiquiatra, es una lucha diaria, es como que la gente no... A veces no te comprende porque no está en ti loca, te, te tildan de loca o de maniática o de no sé, un montón de adverbios me han puesto, en ¿verdad? Y bueno, este, hasta que ya supe sobre su canal, inclusive le enseñé a mi familia, este, le invité a que vieran ¿no? episodios de usted para que vean que no es locura, que en verdad lo que siento es algo real, no está en mi imaginación. Entonces, eso. Muy bien. A lo largo entonces de, de tu vida has tenido esos ep episodios que estabas describiendo antes y dices sí. que continúas ten teniéndolos ahora en la actualidad. Sí. Eh, esos episodios me imagino que te generaban un miedo muy elevado cuando los tuviste porque Demasiado. no sabías lo, lo, que, lo que eran. Mm -hmm. Y ese Exacto. miedo te llevaba, en esa situación del taxi que has descrito antes, a pedirle que apurase mucho para, para que sí. llegases a casa, a pedir sí. incluso dinero para tomar ese, ese taxi, porque tenías esa sensación sí. asociada con un peligro inminente. A lo mejor tenías Exacto. miedo a que te diera un infarto, un ataque al corazón o algo así. Sí. Creo que, eh, que se la, llama agorafobia, estando viendo algo así. Eso es, sí, sí. En la actualidad... A lo largo de este tiempo es posible que hayas visto ya que esas sensaciones de tu cuerpo son producto de la ansiedad. Eh, no sé sí. si sigues teniendo miedo a ese infarto, a, a un ataque al corazón o algo así. Sigue apareciendo ese Pero miedo. No le, no le voy a mentir. He dejado de trabajar inclusive por estos síntomas. Ya fue el pico cuando una vez me mandaron, es por decir, de provincia de Santander a Madrid. Algo así, más o menos, para uh -huh. trabajar. Sí. Bueno, no sé se si era la misma similitud que acá, Lima, ventanía son cuatro horas de viaje. Entonces, uh -huh. yo por necesidad, y obviamente ya tenía mi primera niña, yo me iba a trabajar todo tranquila, tranquila. Eso ha sí, sido hace seis años, siete años con ella. Y cuando me venía en el carro, en bus, sentí lo mismo. Pero esta vez sí se, me, me desvanecí. Y el cobrador se, ¿no? se asustó. Dijeron, llame a urgencia, llame al 911. Entonces me reaccionaron. Eso no lo contaba mi familia. Y yo me bajé del carro. He pagado, como decir, 70 euros. Se podría decir allá en España, casi 70 soles. Para venirme en un taxi. De ahí dije, ni más. Renuncié al trabajo. Me dio mucha pena porque yo necesitaba el dinero. Pero ya esos síntomas yo les venía sintiendo. Pero esta este fue, fue profundo. Era como que... Me quedo ahí y ya, chao Vanessa. Y pensaba en mi hija. Hoy en día mis pensamientos son mis niñas, como le comenté en el email. Claro. Y de ahí ya me di cuenta, porque era algo, ¿cómo voy a gastar tanto dinero por algo que qué me está pasando? No sé, lamentablemente yo tengo a mi madre fallecida. Ella murió de cáncer al cerebro. Entonces, obviamente comencé yo por ese hilo a pensar, ¿no? A veces la genética también hereda enfermedades. Entonces, este... Ya, pasó todo eso, ahí a mi tía, que es farmacéutica, se dio cuenta, no, Juan, lo tuyo, es nerviosismo, uh -huh. y estás con mucha ansiedad. Y creo que es también genético por mi padre, porque él era muy nervioso, demasiado la golpeaba mi mamá, era un hombre inseguro, perdía sus trabajos, pero él era por celos, y yo lo estoy perdiendo por ansiedad. Entonces, uh -huh. hasta que fui al, al psiquiatra, que en paz descanse, y me recetó en ese entonces, bloxetina y que no sepan, ¿no? Entonces no sé cómo se llamarán allá los, este, las pastillas uh -huh. y comencé a tomar y ya tranquilo todo. Todo tranquilo, ya puede llevar mi vida tranquila, pero siempre tenía, se me quedó la agorafobia, demasiado. Uh -huh. Tenía las que la palabra. Uh -huh. Dígame. Sí, con, continúa, continúa, por favor. Entonces tenía que tomarme, por ejemplo, si me recetaban... Yo tomo las bajas dosis de clonazepam, no tomo dos no miligramos, tomo un miligramo en todo el día, en partes. Y entonces este, cuando tenía que salir con mi niña y con mi esposo, este, tenía que tomar una dosis más de la que me tenía que tomar para yo poder estar tranquila, a donde quiera que vayáramos, no a pasear al parque de leyendas, a ver a los animales, a comer, todo. Pero ya se profundizó más un año antes que tenga mi hija, en la pandemia. Eso fue ya... Comencé yo a atragantarme, como si tuviera un nudo en la garganta, se me, todo, y me decían que yo pensé que eran este, neumonía, tenía bronquitis, algo, entonces decía, me siento acá como si estuviera horcada, que se me va a cerrar el pecho, tomaba prevenison, hay un montón de cosas que he tomado, y bueno, salgo embarazada de mi segunda niña, y ahí vino uh -huh. ya toda la tormenta, todo lo que es depresión, hipocondría, agua, todo, todo se me juntó. Lamentablemente en el quinto mes de mi embarazo me da el COVID y yo no tenía ni una vacuna puesta y no podía tomar nada porque yo soy alérgica a las penicilinas. Entonces yo tío, mi cuerpo tuvo que no defenderse de la enfermedad, y, y, pero se me bajaron las defensas. Entonces a mi niña por obligación me lo tuvieron que sacar a los siete meses. Y yo dejé la medicación así de porrazo, cosa que no debía hacer porque... Ahora sí tengo entendido que es muy peligroso dejar de porrazo la medicación. Y yo no consulté porque ya en ese entonces mi, mi psiquiatra, mi doctor no de cabecera, ya había fallecido. Entonces este, no consulté, pues, ¿no? Y lo dejé. Entonces después de que di a luz, ya no quedé bien. No quedé bien para nada, se lo digo así honestamente. Quedé mal psicológicamente. Ahí fue el pique donde todos los días, después de que pasó un mes del dolor, obviamente, de la cesárea, no le miento, doctor, todos los días me iba de emergencia pensando que tenía algo en mi cuerpo, un tumor que eh, estaba con cáncer al estómago, cáncer en el pulmón, neumonía, me iba a clínicas, inclusive hasta ahora, pero ya he parado la mano hace un mes. Este, pensaba que tenía un tumor en la cabeza y todos los doctores, así como todos los capítulos, mis compañeros ya entenderán, me decían, no, lo tuyo es ansiedad porque te estamos viendo tus signos vitales, está todo bien. Y me he hecho electrocardiograma, todo ok. Me he hecho cuantas ecografías, Dios mío, en mi estómago. Pero eso sí, ahí sí salió lo que tenía el helicobacter, me salió. Y uh -huh. el gastroenterólogo me digo que inclusive también la ansiedad cuando no se maneja, y es demasiado, también produce eso. Yo no sabía que se activa el, el helicobacter. O la gastritis, ¿no? Entonces, tuve en un tratamiento con pastillas para eliminarla, gracias a Dios lo eliminé, pero me quedó un poco resentido, obviamente, usted sabe, ¿no? Los antibióticos, el esófago. Uh -huh. Yo siempre tengo esa molestia, pero... Y esa molestia me, me tenía ahí y yo darle, darle, gastando, haciéndole gastar a mi esposa cada rato. Y ahí donde me comenzaron todos, en mi familia, sí tenían empatía, hasta un cierto punto, ¿no? Y ahí me comenzaron a decir que estaba loca, que hay que internarla que no se mide, ya demasiado va al hospital, todo eso. Hasta cuando ya ¿no? vi su programa, ya ellos vieron y ya entendieron. Y por un amigo de mi tía, fuimos a un psiquiatra. Y el psiquiatra uh -huh. le dijo, eso es no le cura, señora. Lo que tiene las señoras es ispondría. Y una ansiedad generalizada. Entonces la depresión se me ha quedado un poco, so, por el tema que todo mi embarazo lo lleve mal, pues, y me he quedado así, con esa ansiedad generalizada, que cualquier cosita, por ejemplo, hasta una mosca, verla que se mueve mucho, ya me, me produce esa agitación en el corazón. Y si no es agitación, me produce radicarme. que leen uh -huh. este... y, y sigue apareciendo entonces la preocupación de que tengas una enfermedad física, es decir, sí, tienes sí. la creencia en la actualidad todavía que tienes una enfermedad física que no te han descubierto, sí. es así. Sí. sí, de verdad. He llegado hasta hacerme la endoscopía. Yo me he hecho ya antes endoscopía, porque lamentablemente eh, cuando tenía 14 y 15 me entró la locura de la ser bulímica y me tuvieron que hacer, porque el estoy me quedé con una gastritis, ¿no? Gastritis crónica y eso ya lo he sobrellevado, no toda mi vida. Pero este, ya en sí me tuve que hacer una endoscopía porque me dolía mucho y me dijeron, no, ya no tienes el licodácter pero ¿por qué esta presión? Se ha quedado resentido por los medicamentos y también porque la tensión se te va ahí, me dice el asfenterólogo, inclusive el psiquiatra. Hay muchos, los, los síntomas más este, específicos son el estómago y el corazón, uh -huh. donde te agarra la ansiedad, y a ti te agarró lamentablemente donde eres más débil que tu estómago. Entonces, uh -huh. y también que por ratos siento que no me entra el aliento, a pesar que tomo mi medicación. Y yo digo, no, Vanessa, esa ansiedad, ansiedad, me pongo en la cabeza, cuando estoy con mi hija en el mercado, porque antes, doctor, yo no salía, ahora ya sí salgo, a pesar de, de los consejos de usted, que gracias a Dios está su programa, salgo, digo, esa ansiedad, y se me va yendo poquito a poquito, trato de distraerme, de hacer cosas el durante todo el día, pero mi familia está bien preocupada, verdad. Claro, el, el, pensamiento, el pensamiento que acabas de decir te sirve de ayuda, entonces, el pensamiento de esto es solo ansiedad, ¿eso es una ayuda para ti? Sí, de verdad, porque inclusive me da mucha pena decirlo, no quiero llorar, ¿no? mi niña mayor, al verme así tan mal, cosa que no debí permitir, porque los niños, no, no, no debes dejar que tus niños vean cuando tú estás mal, ¿no? Este, yo hablaba incoherentemente por rato, porque no sabía lo que tenía, o sea, si también ansiedad, pero también puede ser síntomas físicos. Y a mi esposo le decía, cuida bien a mis hijas. ya me estaba despidiendo. ¿no? Cuida a mis hijas, a mi tía, la única, la hermana de mi madre, que está viviendo conmigo, este, también le decía eso, ¿no? Que si me pasa algo, que no lo saquen de acá mi esposo y mis niñas, que se queden acá en la parte que le corresponde a mi mamá. A mi prima, que también me ha apoyado bastante. Entonces, este, ya me estaba despidiendo, diciendo, no, yo tengo cáncer, no voy a morir, porque inclusive me he bajado de peso. Ahorita lo que ustedes soy estoy, pero yo siempre he pesado 60 kilos. Ahorita estoy en 52. Uh -huh. Y yo como bien. Yo como duro, mejor dicho. Como bastante. <ríe> mi esposo me dice que gasta 20, 20, es como decir, 20 dólares en, en un desayuno. Y con eso le digo todo. Pero me no engordo <ríe> <risa> Entonces, ¿cómo se llama? Mi esposo me, me da risa cuando dice eso, y, pero no engordo. Y le digo, ¿por qué no engordo? Es que estás con la pensativa, pues mujer, tienes que ya, ¿no? Calmarte, salir, y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, gracias a Dios, he visto una mejora por la parte física, porque a mi cara lo de antes se asusta si le enseño una foto, ¿está? Pero más chupada, ojeras, pálida, o sea, era otra persona, ¿no? Entonces. En un momento, inclusive nadie sabe esto más que mi esposo. Mi esposo me encontró con un cuchillo. Sí, él lo más no sabe. Ya no es porque no aguantaba. Tanto. Una cosa que una quiere salir de su cuerpo y ser como ver, ¿no? Yo veo a veces a las madres jugando con sus niños tan placenteramente y yo no poder hacer eso con mis niñas, me duele. Ahora sí lo hago, sino que recordarme me pone un poco emotiva, y él me dijo, ¿qué te ibas a hacer? No, no quiero estar así, le digo, no aguanto, no aguanto, hasta que gracias a Dios llegó ese psiquiatra, y ya con la medicación, aunque al principio no lo quise tomar, porque yo no, lamentablemente, así como todos dicen, entré al Google a ver los efectos secundarios y todo eso, entonces eso me psicose. yo dije, no, esto me va a poner peor, pero cuando ya, ya veía que, Tenía demasiado, Ricardo, todos los días amanecía con 140 de. Tengo mi oxímetro ahí, ¿no? Desde la pandemia, 140 de latido, 94, ¿no? De oxígeno, o sea, era una cosa horrible. Entonces, mi niña dejó de ir al colegio, como le digo, ¿no? Disculpe que la haya pasado, brincado el tema. Dejó de ir al colegio porque decía: mi mamá se va a morir. Yo no quiero que se muera. Si yo me voy al colegio, yo no lo voy a encontrar cuando llegue. Le decía así a la profesora, porque la profesora me citó y me dijo: ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, yo fui con mi esposo y le comenté: ¿No? Yo estoy en un tratamiento. Y todo eso, toda esa marea, ya gracias a Dios, ya pasó con sus terapias de usted, los testimonios que da en su canal. Y con, ¿no? la, con, los, este, con el antidepresivo, ¿no? Que, que de una otra manera ayuda, ¿no? Porque también uno tiene que poner en su parte no todo es pastilla nada más, y eso me, me hizo reaccionar, ver que mi hijita casi pierde el año por mi culpa, de verme mal, verme echada acá, no salía ni de mi cama doctor, Era una, no, discúlpeme la palabra, le voy a decir, ni me bañaba, así de dejada estaba, y todas mis sobrinas, que siempre no dicen visto este, como un ejemplo en mí, porque soy egresada de una universidad nacional, que acá es muy difícil de ingresar, soy abogada, no lo ejerzo, este, por motivos, sí lo estuve ejerciendo, pero de ahí me conseguí un mejor trabajo por un mejor sueldo, entonces me fui para ese lado. Entonces me veían un ejemplo en mí, porque me veía bien arreglada, bien pintada, a los tacos, ¿dónde está esa tía Vanessa? Me decían mis sobrinos cuando venían y se ponían a llorar porque tenían miedo, ¿no? De que la ansiedad me, me, o la depresión, mejor dicho, en ese tiempo, me pudiera matar, ¿no? Pero yo he visto que la depresión y la ansiedad no matan. Eso. Y, y eso me tranquiliza, ¿no? De ahí ya mi esposo ha sido de gran ayuda todos estos dos años. Porque el embarazo y más, ¿no? Mi hijita ya que tiene siete meses, justo ya cumple siete meses. Y. En verdad, doctor, ha sido de gran ayuda mi esposa. No sé cómo me ha aguantado tanto. Debe ser amor verdadero, como se dice. Es que es verdad. De verdad, era de la noche a la mañana. Ni bien para acostarme, tengo algo. Despierto, sí. tengo algo. Ya lo tenía hasta por acá. Entonces, pero nunca él me ha agredido verbalmente. Él me decía, es ansiedad, tranquila, ya vengo. Me traía algo, un dulce, ya come, ya se me pasaba, al rato otra vez y el otro vamos a ver Netflix ya no sé qué cosa me ha puesto ese hombre me ha puesto Netflix Disney Plus, todas las cosas posibles que fue para que ¿no? yo entretenga mi mente y ha sido como una bendición de Dios porque solamente lo tengo a él mi, mi padre como le dije no tengo relación con él por su carácter y mi apoyo emocional se puede decir un vínculo materno es mi tía Mm. Estás comentando la importancia de, de las relaciones familiares, ¿no? Eh, ¿Tienes la sensación de que los familiares pueden quemarse o agotarse por estar Exacto. siempre escuchando estos temas vinculados con la ansiedad? Sí, sí ha pasado, ha pasado que no ha aburrido. y no me he sentido mal, me he sentido mal conmigo misma, de, incómodo, de sentirme incómoda e incomodando. Tanto así que hoy en día ya, ya paró, ya va para un mes, gracias a Dios, ya paró eso. Uh -huh. Mi prima vive en la tercera planta, son tres pisos, y mis abuelos lo dividieron, ¿no? Uh -huh. Siempre le tocaba la puerta pues, a mi prima, que es mi prima hermana. Entonces, hoy en día, cada vez que toco, ¿ahora qué? Pero ya no, porque es otro, otro tema. Tiene ya sus hijitas, ya bajan a jugar, ahora porque antes era, ¿ahora con qué me vienes? No te vas a ir a emergencia, no te vas a uh ir -huh. a la clínica, ya me decían, ya lo no tenían en su mente lo que me tenían que decir. Yo tengo que verlo uh -huh. como risa, porque ya, ¿para qué angustiarme más? Entonces, claro. este, ella ha sido la que me ha levantado, se llama Daisy, Daisy mi prima, para que uh -huh. ella y mi tía Julia, ¿no? Que a pesar de su discapacidad, aunque no me gusta decir esa palabra ya tiene discapacidad en sus piernas, una, una persona muy oculta, ha estudiado también un poco lo que es psicología porque es profesora de niños especiales, ahora ya no la ejerce porque ya está jubilada y ella sí me ha comprendido y como es farmacéutica también sabe pues, ¿no? Entonces sabe los síntomas, no, no, lo tuyo es en tu pensamiento y ella también la cansé en un momento dado y creo que ahí era la menos indicada que tenía que yo fastidiar porque ya con su discapacidad y los no, las pastillas que toma para pues, sí, pues, tiene bastantes lamentablemente enfermedades y como siempre este yo la preocupaba lloraba mi tía inclusive pensando de que me habían hecho un mal no porque acá en, en Lima Perú a veces pasa eso que te hacen yo no sé de esas creencias pero dicen de que van a los grupos y te hacen daño y toda esa cosa inclusive mi esposo que yo te, tuve un tema con una vecina y pensó que esa vecina me había hecho daño un brujo porque no me veía que me recuperaba. Entonces, este me dijo eso. Digo, yo no creo en eso. No, yo no creo en eso. Yo soy, yo soy cristiana y mi madre también lo era. Y yo todo, todo lo que es así oscuro, brujo, este, hechicero, esas cosas, no. Dije, no, esto ya, ya lo estoy manejando y ahora puedo decir que ya estoy saliendo, no poco a poco, porque no es de porrazo. Así como poco a poco de depresión, pasó ansiedad, de ansiedad pasó hipocondría, igualito de poco a poco sé que voy a ir saliendo. Eh, Vanessa, para ir finalizando, me gustaría eh, pedirte que en función de tu experiencia, ¿qué consejo le darías a la gente que nos está viendo en directo, que creas que le puede resultar de ayuda? Bueno, les diría que nunca pierdan la fe, más que nada, a, a las personas creyentes, porque sin fe no hay nada. Y... Que si tienen algún síntoma lo, lo hablen con la persona que se sienta más segura, ¿no?, en confianza. No tengan miedo de decir lo que sienten y, y pensar que todo está en la cabeza, ¿no? Y que esos pensamientos no los puede ganar a uno, sino ganar uno esos pensamientos y controlar. Y cuando sientan que ya no pueden más, salgan al parque este, a comprar. en las mujeres, por ejemplo... El shopping, ya se te va todo. Entonces, a las mujeres, ¿no? decirle que se vayan de compras. Esa es la medicina, como me dice, me dice mi esposo. Entonces, este, que hagan eso, ¿no? Y que sí hay solución para eso. Obviamente no es fácil, porque yo las entiendo, yo paso eso. Para las personas normales, hay que decirlo así, no es una enfermedad estar locas, para nada. Si es que alguien te dice que estás loca, que estás loco, no. Es como tener una diabetes, tener hipotiroidismo es igual, lamentablemente nos tocó eso, ¿no? Nosotros no pedimos eso y hay que sobrellevarlo en nuestra vida y pensar, ¿no?, que todo está en la cabeza y manejarlo de la man mejor manera posible, ¿no? Que sean fuertes, uh -huh. que no decaigan, por más que su cuerpo les diga eh, en lo que es el hipocondría, vayan al hospital, no vayan, porque más los que van a gastar dinero que, que en otra cosa. Y recurran a la persona que está... En más confianza para que te tranquilice, ¿no? te apacigüe y tomen los medicamentos si es necesario, porque en verdad se sí ayuda, no te hace lo digo yo porque estaba peor y ahora ya disfruto a mis niñas, las visto bonitas, todo está... es un cambio eh, radical, ¿no? Muy bien. Vanessa, pues te agradezco muchísimo estos últimos consejos que has, que has dado, toda esta información tan interesante y, y tu tiempo, por supuesto, para querer compartir tu, testi tu testimonio en el canal. Como tú misma has dicho, estos testimonios le ayudan a mucha gente para comprender mejor qué es lo que le pasa y para saber hacia dónde tienen que ir para encontrarse mejor. Y tu testimonio se suma a toda esta ayuda en forma de testimonio que, que de verdad es, es de agradecer. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Muchas gracias, a usted, Dorpena, y gracias de verdad por haberme ¿no? invitado a su programa para dar mi testimonio, porque ya he descargado un poco, aunque sea. ¿no? Uh -huh. Muy bien, que tengas un gran día, muchas gracias. Igualmente, doctor, bendiciones, hasta luego. Hasta. Y finalizamos con ello la entrevista a Vanessa, que como habéis visto ha descrito de manera muy muy buena, muy certera, lo que es la ansiedad, la hipocondría y cómo eso puede llevar a depresión o una tristeza y, y cómo habéis visto pautas concretas y específicas que os pueden ayudar a encontraros mejor. Vanessa decía, por ejemplo, que en, en función de haber escuchado los vídeos de, de este canal que se había animado a salir, a, a no quedarse en casa, a vencer esa agorafobia y es muy, muy recomendable. La ansiedad te va a lanzar miedos terribles de te va a pasar algo si sales, te va, te va a sentar mal, vas a tener una crisis o un ataque al corazón y esa ansiedad hace que tiendas a hacer cada vez menos cosas y no hay que dejar que te gane porque entonces acabarás recluido en casa. Mucha gente que ha venido a consulta eh, yo recuerdo que algo, muchos pacientes incluso tenía que ir yo a sus domicilios porque no se atrevían por este miedo que estoy describiendo a venir ellos mismos a consulta y al final la terapia psicológica junto con la terapia farmacológica son una grandísima ayuda y es muy muy recomendable como habéis visto ahora también en los consejos que ha dado Vanessa al final de la entrevista. Pues tengo que ir cerrando ya esta entrevista porque en cuatro minutos comenzamos otra aquí mismo en el canal de un tema similar, vamos a hablar en el canal de crisis de ansiedad. Entonces si os gustan estos temas, si creéis que eh, os pueden resultar incluso de utilidad, os animo a suscribiros al canal porque en cuatro minutos comenzamos de nuevo y así tu celular o móvil o tu computadora te avisará. No solo te suscribas, sino que dale a la campanilla también para que te aparezca el aviso de cuando comenzamos el directo. Va a ser en unos cuatro minutos aproximadamente y nos vemos entonces en un momentito. Ahora nos vemos. Hasta ahora.